Vamos a hablar de los trenes, ¿eh? de la posibilidad real de que lleguen a Mendoza un defensor de los trenes viene peleando por eso. Jorge Difonso, nos acompaña. Jorge, gracias por estar aquí con nosotros. ¿eh? No, por favor. Un placer. Gracias a ustedes por invitarme. Buen bueno, día. usted sabe, lo ha seguido al tema de los trenes. Hace cuánto que viene usted desde la Legislatura Provincial poniendo bueno, verdad, sobre la discusión esta chance real de que el tren vuelva a funcionar con pasajeros, ¿no? Nosotros presentamos un master plan uh -huh. hace más de dos años. ...que apunta a recuperar más de 900 kilómetros de vías... ...que están en la provincia de Mendoza. Eso es Mendoza, ¿no? Eso es solo lo que se refiere a Mendoza... Uh -huh. ...que en su momento funcionaban... ...pasando por numerosas localidades ¿Qué? y ciudades... ...que cuando dejó de pasar el tren... ...casi como que quedaron... Desaparecieron. ...fuera mucho, del ¿no? mapa. Entonces, este master plan apunta a recuperar... ...esos 900 kilómetros de vías con uh -huh. funcionamiento... ...ya sea para carga, pero sobre todo también... ...para pasajeros. Claro. Con lo cual se dio un paso adelante muy importante con la llegada del tren a Justo de Arac uh -huh. a la localidad de San Luis. Pregunto, ¿tomó por sorpresa eso? ¿Ustedes ya conocían no, esto? No, no, no, eso viene... A ver. Eh, a mí me sorprende, poco... sinceramente, y para mí es un episodio histórico que no ha tenido todavía la, el, relevancia... la relevancia que tiene que tener. ¿Volvió el tren de pasajeros? Hasta Mira, ¿O va yo, a volver, digamos? Yo estuve presente el día eh, que llegó el tren a Justo de Arac, que recuperaron el tren, y la verdad que la emoción de los habitantes del lugar... ...de los trabajadores, y la perspectiva que se abre realmente es, eh, es muy, muy alta. Uh -huh. Nosotros, cuando terminamos el master plan se lo llevamos en su momento... ...al ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, lamentablemente después falleció... ...en un accidente automovilístico, y eh, lo volvimos a llevar al actual ministro, Alexis Guerrera... ...el cual se ocupó inmediatamente, y una vez que fue aprobado esto en diciembre del año pasado... Tuvimos una reunión con el presidente de trenes argentinos, Martín Marinucci, en la legislatura provincial para ver la parte técnica, el relevamiento de vías y demás. Esto fue en febrero. Después se da esta posibilidad que llegue a Justo Darac, lo cual a Mendoza lo deja al borde de la posibilidad de que ingrese nuevamente el tren de pasajeros. ¿Por qué? Porque vía La Paz, claro, ahí veíamos hasta recién, las catitas... Mira, me emocioné, Jorge, porque perdóneme, pero veía... Es el recién. aniversario no veía esa imagen que pusieron recién que es de, justamente de lo que era cuando yo era chico alcancé a conocer esa estación de trenes en, sí. en plenitud y lo estoy viendo y me, me, me trae tantos recuerdos no porque esas imágenes son de ese momento bueno eh, eh, increíble ese mismo ramal hasta que era Buenos Aires BAP me acuerdo que le decían Buenos Aires al Pacífico es no el, eh, claro el eh, Buenos Aires la Unión Pacífico uh -huh. se está desarrollando por el sur por eso est estuvimos reunidos con la intendenta de Realicó, el Intendente de Unión de San Luis, eso entra vía General Alvear, uh -huh. eh, Monte Comán, San Rafael, Malarue, y la posibilidad de un paso a Chile sin túnel. Pero este, este, es vía La Paz, a Las Catitas, y ahí sí se produce desde Las Catitas, la estación Lencinas, claro. la bifurcación hacia el Gran Mendoza, vía Palmira, uh -huh. y hacia Monte Comán, claro. vía Ñancuñán. Que las vías están todavía. En, eh, por lo menos en gran yo, tramo Viajando por ñancuñán por esa ruta sí, se ve que están las vías. Sí, no sé hay qué que, estado. En algunos tramos hay que refaccionarlas, hay que hacerle mantenimiento, en otros lados hay que ponerlas prácticamente a nuevo. Mm. Pero eh, lo importante es que la decisión está y se está coordinando en el marco de un, de un esquema de que el tren es tan importante para el desarrollo de los pueblos. Claro, claro. Eh, hoy yo miraba el día que fui a, a Justo Darak en la boletería los precios de, la, de los pasajes para ir a Buenos Aires, por ejemplo. Sí. La parte económica estaba a 520 pesos, que está a 700 kilómetros de Buenos Aires. Si vos eso le pones 300, 400 kilómetros más que faltan para llegar a Mendoza, estamos hablando de un pasaje aproximado de mil pesos. No, no, la verdad Lo cual, es... para ir no, en una es... familia... Eh, ¿Y las horas ¿se hablaban de 16 horas, puede ser? ¿16, 18 horas o un poco más? Claro, cosas? porque hay tramos que el, eh, la unidad viaja muy despacio y hay otros tramos que puede ir un poco más, Está eh, bien, más rápido. Pero 16 pero, horas, Jorge, es lo que tarda hoy un colectivo. Bueno, sí, es, es prácticamente el mismo, el mismo tiempo. Lo importante es que tenemos la posibilidad de recuperarlo para pasajeros, para el turismo, para el trabajo, para... Uh -huh conocer otros lugares, para conocer el interior de Mendoza, sí. porque vía la estación Gutiérrez, que sería la que recibe y haría de nexo con el gran Mendoza, podés eh, cruzar a Luján y de ahí al Valle de Uco. Y en la parte sur hay un desarrollo muy importante, trabajándose con varios eh, años, con tipo política de Estado, como debe ser tratado este tema, uh -huh en eh, el, el tren del Pacífico que decíamos recién, claro. que va desde el Océano Atlántico hasta la posibilidad del cruce con Chile y tener una posibilidad ahí muy grande. Para ello, estuvimos reunidos también con la intendenta de Galicola Pampa, que le tocó asumir la intendencia después que falleciera el intendente Ajá. por COVID, eh, el intendente de Unión de San Luis, y hay un consorcio en el cual están los intendentes de Malarue, el Intendente de Alvear y el Intendente de San Rafael de Mendoza para trabajar lo que es la parte sur. Uh -huh. Esto es muy importante y si eh, Mendoza logra recuperar esas 900, esos 900 kilómetros de vías que en su momento funcionaron y hoy no están funcionando, creo que sería muy bueno para el desarrollo, sí, sería, sería una fuente de empleo importante en esta instancia y, y por qué no también empezar a, a recuperar lo que fue el trasandino eh, con el cruce a Chile, ¿no? que estaba Pero viendo sería... ayer un informe que publicó eh, diario 1 en donde salía una foto de la portada de una película de Mirta Legrand en, en 1954 que eh, estaba filmada en, en un viaje entre Buenos Aires y Chile uh -huh. pasando por Mendoza por el, por el tren y la verdad que en esa época tenerlo funcionando y que hoy no funcione, uh -huh. bueno... En este punto, si me permitís, sí, sí, hemos claro. hecho un planteo concreto, porque ahora se está desarrollando un túnel, recuperando un espacio ferroviario por un túnel, pero estamos planteando que dejen dispuestas las vías en el hormigón. Porque si eso no se hace, y se hace solo claro. para transporte de camiones. de camiones o vehículos, después eh, hay que romper todo y claro. demás. Así que estamos planteando esto eh, y esperamos tener, ser escuchados. Sí. ¿no? Eh. Yo pensé, cuando usted vino acá hace dos años, nosotros arrancamos eh, Hola Mendoza y lo tuvimos a Jorge aquí hablando de este tema, yo decía, eh, una utopía, un proyecto imposible. La verdad que ahora lo veo mucho más cercano. Usted que estuvo en, en, en Darak, ¿eso ya está funcionando sí, o sí. desde cuándo? Tiene un servicio semanal ya justo Darac, Buenos Aires. Y la idea es que eso se extienda, el próximo paso a entrar a la, a la provincia de Mendoza. Uh -huh. Qué barro, la verdad... Eh, eh, creo que quizás muchos no terminamos de ser conscientes de, de lo que está pasando. Es que ese fue el primer desafío, Tano, eh, ponernos en la cabeza de que se puede recuperar el tren. Decir no, porque hablabas al principio y decías no, pero el tren ya no viene más, eh, se abandonó, se le ha dado importancia a otros medios de transporte. Por ejemplo, llevar un contenedor con fruta desde General Alvear hoy a Bahía Blanca vale 2.000 dólares. Ese mismo contenedor, cruzar todo el océano hasta Holanda, vale 800 dólares. Ahí te da la pauta, claro. el desfasaje en costos de logística que tenemos hoy los productores y todo de Mendoza. Eso se al precio. Todo eso te encarece y, y no te hace competitivo al productor, claro. al industrial de Mendoza con respecto a otros. ¿no? Bueno, ojalá, Jorge, puedan avanzar con esto, porque la verdad que es eh, no, no es solamente por una cuestión de añoranza, sino que efectivamente sirve mucho. Y a, bueno, sería fundamental para muchos pueblos y para los usuarios justamente de los trenes. Eh, no puedo despedirlo sin antes preguntarle por Sergio más porque usted fue no. uno de los que enarboló la bandera del Frente Renovador. Bueno, sí, la verdad que el Frente Renovador... cuando ¿Fue el único intendente empezó, del Frente Renovador que tuvo Mendoza o no? Sí, sí, en ese momento sí. Cuando empezó el Frente Renovador era un, un frente eh, plural, es decir, tenía su parte... Eh, peroní, de peronismo, uh -huh. pero también mucha, muchos dirigentes que no provenimos del peronismo. Eh, entre ellos, lo recuerdo justamente a Mario Meoni, que te uh -huh. mencioné recién como ex ministro sí. de, de Transporte, eh, y la verdad es que creo que más del 80% de los argentinos hoy estaba solicitando un cambio de gabinete, y creo que Sergio Massa puede aportar... Eh, el diálogo, la construcción de consenso que hace falta para un periodo inflacionario como el que vive hoy la Argentina, en donde en cualquier lugar del mundo se salió trabajando en conjunto, en unidad. Creo que los extremos en la Argentina con esto eh, se deben ir diluyendo, trabajar eh, más en conjunto, en equipo, apostando a que le vaya bien a Massa, porque uh -huh. si le va bien a Massa le va a ir bien a la Argentina. Así que en este punto al, al amigo le deseo lo, lo mejor. ¿no? ¿Es amigo suyo Massa? lo conozco hace 10 años claro. ¿Qué y, vio y sé en que masa? tiene Ay, posibilidad. Ay, la Agustina, ¿pero usted qué vio en masa cuando, cuando no, solito? Acá eh, en en Mendoza... su momento, en su momento, eh, yo recibí la visita de, de, de unos colegas intendentes en ese momento de, de provincia de Buenos Aires. Estaba, bueno, Mario Meoni, Darío justo eh, estaba Joaquín de la Torre, en donde me expresaron de un proyecto de que tenía que ver con la, el, el pluralismo, el trabajo eh, más allá de, las, de los partidos políticos de darle importancia a los intendentes como gestores locales y constructores del ordenamiento territorial, y si les podía ayudar en Mendoza, porque tenían un proyecto nacional, así lo hicimos, eh, la idea eh, fue siempre eh, construir una avenida del medio, que se llamaba, uh -huh. entre los dos extremos, y, y eso fue el Frente Renovador en ese momento, así que y bueno, y Sergio Massa lo lideró desde el primer momento, y, y tiene los equipos, y y creo que hay que ayudarlos, desde el sector que esté uno, desde, desde, el, desde la opinión que uno tenga... Eh, creo que tienen que apostar todos los sectores a, a poner su granito de arena para que esto mejore, por el bien de los argentinos, sí, no de un dirigente o de un partido en particular. no oh. Pero usted, Jorge, se termina separando del Frente Renovador cuando Sergio Massa hace la coalición del Frente de Todos, ¿no? Y vuelve a reunirse con aquellas figuras con las que en ese momento, cuando usted cuenta toda esta anécdota, estaba tan enfrentado, como la propia Cristina, ¿no? Sí, nosotros eh, políticamente nos mantuvimos en Cambio a Mendoza, el Frente uh -huh. Renovador, es un miembro fundante de Cambio Mendoza en la provincia y la, la relación de, de afecto y de amistad se ha mantenido permanentemente con, con, con Sergio. Sergio desde el punto de vista personal, intercambiamos vivencia, intercambiamos uh -huh. información, documentación de trabajo. Eh, yo en su momento como intendente y ahora como diputado provincial, para impulsar algunas ideas le he pedido algún material y algún tipo de ayuda, la cual... Siempre he respondido claro. muy bien. ¿Y podría que... volver en ese caso a formar parte del Frente Renovador? Yo creo que ahora hay que tratar de ayudar desde, uno está, desde donde uno está para que esto mejore. Sin eh, expectativa de lugares y demás. Ahora uh -huh. noto que hay mucha gente eh, tratando de, de, ah. de estar ahí. De... Creo que hoy eh, todos los argentinos, incluso desde todos los espacios políticos conservando su identidad tenemos que apostar a que se mejoren y se solucionen Sin los duda, problemas de la gente, porque el tránsito que estamos viviendo es realmente muy malo, sí. la mayoría de los argentinos quería este cambio, y creo que hay que apoyar a Maza en este sentido. Le iba a preguntar si usted se, re, se, se veía un tren valentonado con la posibilidad de ser gobernador, pero no se lo preguntó nada no. entonces. ¿eh? No, no, no estamos con, con otra cosa ahora trabajando a full, queremos el regreso de los trenes, eh, tenemos otros proyectos eh, que tenemos que concretar, ¿no? y, que, y que mejore la situación, porque así como está realmente... Argentina es muy difícil para todos. ¿no? Lo último, lo vuelvo al tema de trenes, eh, el tren este que llegó a Darak, que llegue a Mendoza, ¿qué datos tiene? ¿Puede darse antes de fin de año? En agosto, ahora en el, hoy comenzamos eh, un relevamiento por uh -huh. parte de trenes argentinos e inventario del estado de situación de las vías, donde bien. te decía, ya podemos anticipar algo, hay lugares que están muy bien, hay lugares que hay que hacerle mantenimiento y hay lugares que hay que ponerla de nuevo prácticamente bien. porque ha sido saqueada y demás. Claro. Eh, gracias. ¿eh? Muy